Hola, soy Julián Rodríguez, moderador del club de lectura de Crayusca, Don Quijote Rockstar y quiero contarles que regresamos a nuestras sesiones del club todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Google Meet.